Bueno, eh, me llamo Santino, soy de la parte de data y me, eh, cuando me presentaron el proyecto que tenía que hacer hubieron varias ideas en las cuales se me ocurrió y una de todas las que se me llegó a ocurrir fue eh, entrar en, en un momento más puntual en el que estamos viendo ahora que es la época del COVID y eh, algo distintivo del COVID que son las mascarillas que tenemos que llevar puestas en el uso urbano por así cierro, para entrar a diferentes locales y demás por lo cual se me ocurrió hacer un detector de mascarillas que eh, detecte no solo a una persona, sino a varias, para después llevarlo a otro uso. El, mi proyecto está hecho a base de Python, TensorFlow, eh, OpenCV, que lo utilicé para el reconocimiento facial de las personas, y Streamlit, que es eh, la parte visual del proyecto, en la cual puedo mostrar eh, el resultado, por así decirlo, de cómo reconocer las caras como pueden ver, es un, un adelanto de cómo se llega a ver el programa, de cómo llega a detectar la mascarilla en, en las personas. Y eh, prácticamente el proyecto, al ir haciéndolo, eh, tuvo un par de inconvenientes, eh, ya que, bueno, al, no todas las caras son muy iguales, por lo cual decidí usar dos distintos datasets eh, de distintas etnias en las personas, ya que había personas que no los llegaba a tomar usando fotos. En mi programa, además de reconocer en tiempo real, también reconoce en imágenes, por lo cual al usar imágenes de, de otra parte del mundo, por ejemplo Asia, al tener eh, imágenes únicamente de americanos europeos, no reconocía también eh, la parte asiática, entonces decidí implementar también eh, imágenes de prácticamente todo el, todo el mundo para poder tener eh, más versatilidad a la hora de reconocer. Al día de hoy que presento el proyecto, con los objetivos que tenía, eh, los cumplí, que era detectar uno y más rostros en las personas, en tiempo real, tanto en tiempo real como en, en, en fotos, en imágenes, pero mi idea con este proyecto es ir un poco más allá y... Eh, como objetivo a corto plazo es poder usar un Raspberry Pi, que es como, una mini computador, como un minicomputador, eh, lo cual me permita sea llevar el proyecto a algún negocio o demás para poder detectar a la entrada de, de, del negocio a las personas si llevan o no barbijo, y en caso de que no lleven, dar alguna alarma o demás. Pero tengo un objetivo a largo plazo, que es el uso en lo que son laboratorios, ya que como muchos sabréis, en los laboratorios se usan muchos gases nocivos y estos gases nocivos eh, para evitar que te causen un mal a futuro, se usan mascarillas, no como las que usamos por el COVID, pero similares, por lo cual la idea es en un futuro implementar este mismo, este mismo sistema, pero en el uso de laboratorios, para poder evitar que personas no, eh, no de forma, o sea, no, no por querer entrar sin mascarilla, sino por olvidarse, por despiste únicamente. Eh, que se olviden una mascarilla y que eso les pueda llegar a afectar algo en su salud. El, el programa se ve de la siguiente manera. Como pueden ver, eh, hice un dashboard bastante sencillo para, para poder concentrarme más en lo más. Un segundo, voy a apagar la cámara ahora para que se pueda ver, porque si no, no me deja. Bueno, ese soy yo. Ahí me puede detectar sin, sin mascarilla. Voy a sacar los auricular. Y al colocarme la mascarilla, tarda unos segundos en reconocerme que la llevo puesta. Y lo, lo bueno, y por la que la entrené también, es que detecta, no únicamente cuando está bien puesta, sino que detecta al tenerla mal puesta, que directamente no la tiene. Únicamente te la detecta en buena posición, cuando está tapando todo el rostro, que es lo ideal que, que se debería hacer. Justo en este momento no tengo para mostrarles... Eh, no tengo para poder mostrarles con otras personas, pero se lo puedo mostrar en imagen, que es en, este, en esta otra sección, el dashboard está dividiendo secciones, que es la cámara en tiempo real y la parte de imagen, y voy a subir una imagen mía que tenía aquí, que es yo con mis hermanas, como pueden ver, el sistema sinceramente está hecho para video, por lo cual en imágenes no llega a captar tan bien todos los rostros, y puede llegar a captar algo más como un rostro, pero los rostros principales que están en primer plano, como pueden ver, los capta bien y te detecta que están con máscara, eh, sin mascarilla, perdón. Y como pueden ver, además de detectar los tres míos, detecta uno aquí al fondo y otro aquí. Est estos no, porque no conseguí bien que de perfil, que exactamente de perfil, me detecte el, el rostro con mascarilla o no. Pero fue por problema del dataset y demás. Pero bueno, eso es para implementar luego, pero como pueden ver, medianamente llega a detectar todos los rostros de una buena forma. Y ese es mi proyecto, efectivamente.